¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos como todos los días, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que ha sido noticias hasta el momento, en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque en este lunes las noticias serán las siguientes... En el ámbito internacional, Cuba no desea romper relaciones con los Estados Unidos, pero está lista para ello. En tanto que China y los Estados Unidos anuncian un primer acuerdo comercial, ampliaremos. En el ámbito nacional, apresan indocumentados en Dajabón, pretendían entrar a República Dominicana. Waldo Ariel asume otra vez la presidencia del Colegio Médico. Plantea retos al gobierno. Ampliaremos. La ADP decide continuar el curso del calendario escolar hasta el próximo día 20. En el ámbito local regional, a continuación, proclaman candidatos de Alianza País en San Francisco. Guillermo Moreno lanza ataques... Contra el gobierno. La ADP rechaza el planteamiento por parte de la Junta Regional de Educación ante la suspensión de docencias. Hieren y atracan un zapatero aquí en San Francisco de Macorís. Oh Dios, brutal. Hombre se suicida ahorcándose y deja una carta a sus familiares o a su esposa. En el sector 24 de abril. Comerciante de esta ciudad y empresario denuncia que un empleado le robaba mercancías, específicamente bebidas. Denuncian avería de agua potable en la avenida Libertad, esquina Gregorio Luperón, en esta ciudad. Vendedores de frutas navideñas, en esta ciudad.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 En el ámbito internacional, Cuba no desea romper las relaciones con los Estados Unidos, pero está listo para que esto suceda. ¿eh? Así que el gobierno de Cuba está listo para una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas con Washington, pero no lo desean, según el director general para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cosio. Recuerden ustedes que al principio... Bueno, en el gobierno principalmente de Barack Obama hubo un acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Incluso Barack fue hacia, hacia Cuba. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del de ministro, entonces, Carlos Fernández. Adelante. El empeño de ellos es romper todos los lazos existentes. Cerrar las embajadas romper todo vínculo, aspiramos a que no se llegue a eso pero no eh, podemos confiar en que eso no va a suceder y estamos listos, preparados por una eventualidad como esa que no procuramos nosotros, no la deseamos sin embargo durante los últimos tres años ha habido una erosión progresiva hasta que hemos llegado al momento actual en que el gobierno de Estados Unidos claramente declara eh, su propósito agresivo eh, contra Cuba estamos en un punto muy bajo el grado de medidas, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, como el empeño en privar a Cuba del suministro de combustible a una nación de 11 millones de habitantes, es una medida bastante drástica. O el propósito de perseguir la cooperación médica internacional de Cuba. Bueno, ahí están las declaraciones de... El director general de lo para los Estados Unidos de la Cancillería Carlos Fernández sobre esta situación miren señores China y Estados Unidos de su lado anuncian un primer acuerdo comercial así que estas dos potencias anuncian este pacto vamos a escuchar parte entonces de los de, de este pacto adelante Después de la firma del acuerdo, esperamos que las dos partes cumplan con él y se esfuercen por cumplir con todas las disposiciones pertinentes del acuerdo de la fase 1 a través de más cosas que beneficien el equilibrio de las relaciones comerciales y la estabilidad económica y financiera mundial y contribuir a la paz mundial y la prosperidad juntos. Para mí no es complicado, pero es lo que hago. Es un trato fenomenal. Las tarifas se mantendrán en gran medida, el 25% en 250 mil millones, y los usaremos en las futuras negociaciones en la fase 2 del acuerdo, porque a China le gusta reducir los aranceles, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero se utilizarán en la mesa de negociación para la fase 2 del acuerdo. Phase two, deal. Señores, miren, apresan y documentados en Dajabón. Estos haitianos pretendían entrar a República Dominicana de manera ilegal más de 20 y a través de los operativos que la Armada ha estado realizando en la frontera dominico-haitiana, fueron retenidos esos haitianos. Ahí está. ¡Veamos! se puede ver, estamos en la zona de la vigía, en la misma línea fronteriza, Llevando a cabo un operativo en nuestra área de responsabilidad, ya en este momento acaban de ser apresados unos eh, 25 indocumentados de origen haitiano tratando de entrar ilegalmente a nuestro territorio. Lo que siempre hemos dicho es que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y el Cefron, están preparados para resguardar nuestra frontera, para protegerla, para defenderla, que es nuestra misión constitucional. ...y para eso siempre estamos listos. Como ustedes saben, hemos mantenido eh, prácticamente hermética ...lo que tiene que ver con la seguridad en toda la línea fronteriza... ...los 391 kilómetros... ...especialmente en lo que son las provincias de La Jabón, Elías Piña ...y Maní y Pedernales, que son los puntos principales. Bueno, ojalá y que este operativo se incremente... ...este operativo quizás no solucione la problemática en nuestro país de inmigrantes haitianos ilegales, eh, pero sí puede poco a poco comenzar a contribuir y que esa línea fronteriza pueda ser más reforzada sobre todo. Esto es una pequeña parte y eso no soluciona eh, la gran situación que tenemos aquí de, de indocumentados, específicamente de, de, de, de, del país más cercano, que es Haití. Pero grano a grano se llena el buche y ojalá y que esto se convierta en una realidad y que permanentemente... Eh, esto pueda erradicarse por allá en la línea fronteriza. Miren, Waldo Ariel asume otra vez la presidencia del Colegio Médico, plantea retos al gobierno, así que ahí está este hombre que vuelve una vez más a dirigir el Colegio Médico en nuestro país, ¿cuántas veces lo ha hecho? A mí se me fue la cuenta ya. Adelante. Sí. Los médicos tenemos años trabajando entre escombros, unido esto al incremento marcado de la población que no tiene acceso a los servicios de salud. Casi 4 millones de dominicanos están desprotegidos de la seguridad social. Vamos a defender esta demanda con la debida valentía y arrojo. Sin dobleces, hacerle entender a estas autoridades ...que deben tener de tener sus acciones negativas en contra de los médicos y la salud del pueblo dominicano. Bueno, ahí está Waldo Ariel Suero al momento de asumir parte del discurso que ofreció ayer... ...específicamente eh, atacando ahí al gobierno dominicano. De su lado, la ADP decide continuar el curso del calendario escolar... Luego de haber eh, consensuado, de haber llegado a un acuerdo con las autoridades eh, del Ministerio de Educación, ahí está el maestro Sisto Gavín, que pertenece a la Dirección Nacional. Eh, así que el próximo lunes, hoy, o sea, lunes de diciembre, los niños y las niñas eh, podrán asistir, aunque eh, tenemos reportes, ¿verdad?, que las asistencias fueron bajas hoy, pues se había entendido, de que como la ADP había amenazado de que el día 13 iba a continuar, ya entonces hoy no iba a haber clase. Sin embargo, llega a un acuerdo este fin de semana y eh, el calendario irá, su curso normal, como se había dicho. Entonces concluiría eh, ya a las el próximo 20, como lo planteó Educación. Escuchemos un poco entonces de esto. Adelante. Aquí el maestro trabaja, la posición de nosotros es trabajar y si los estudiantes vienen, si los padres los envían, nosotros trabajamos con ellos. Los acuerdos que se están, eh, están sobre la mesa ya se han puesto prácticamente a la par, se han puesto a tono ¿no? en más de un 98%, solamente queda un punto pendiente. Nosotros tenemos como escuela convocado actividades de la próxima semana como estaban programadas, o sea que aquí la docencia sigue normal. Bueno, ahí están las, los detalles, ¿verdad? Sobre que entonces le decía que hay clase. Hay clase hasta el día 20, según los reportes. Así que los padres, vamos a aprovechar el momento, el tiempo. No vamos a ser cómplices tampoco de lo malo. ¿eh? Le digo lo malo porque si hay clase hasta el día 20, y usted decide no enviar a su hijo, no, ya estamos a 16. No, quedan muchos días de clase. Envíe sus niños aprovechar el tiempo, envíelo mañana y esta tarde a clase, que hay clase, señores. La Dirección General de Impuestos Internos extendió el plazo, escuchen bien, de renovación del Marbete sin recargo hasta el próximo 31 de diciembre, oh Dios, en las oficinas de las entidades financieras, mientras que las oficinas de la DGI y solo ofrecerán servicios hasta el 30 de diciembre. Así lo informó la Dirección General de Impuestos Internos en un comunicado de urgencia emitido este lunes, fecha en que se cerraba el plazo de la emisión del marbete sin recargo. A partir del 2 de enero del 2020, se empezarán a cobrar los 2 mil pesos de recargo adicional al monto del marbete o etiqueta adhesiva eh, con... Secuencia numérica que representa el mecanismo de control de, del pago del impuesto de circulación de vehículos. A primeras horas de la mañana de hoy, 1.159.099 unidades de vehículos ya había renovado su marbete de un paquete hábil para renovar de 1.374.321 unidades para un 84.3%. Señores, olga, escuchen esto. Faltan 215,222 contribuyentes por obtener el marbete. Wow. Al monto recaudado hasta este monto era de 1,934.6 millones, se tiene estimado recaudar 2,250 millones. Apenas el 84% ha renovado el marbete. Y por esto la DGI ha entendido bueno, aunque hablamos de millones, ¿eh? hasta el momento solamente se ha, se ha recaudado 19, 1934,6 millones y ellos buscan recaudar ¿eh? 2250 millones. Falta muchos millones. ¿eh? Bueno, señores, al WhatsApp, señor director, Ana Antonia desde Los Jardines me, me envía por aquí una fotografía. Me dice, hola, Vladimir, para que me felicite mi padre que está de cumpleaños hoy desde los jardines de parte de Antonia y todas sus famili familias. Gracias. Ahí está. Felicidades para el don. Bien. Continuamos entonces por aquí con Margot. Nos envía una linda postal. Gracias a Margot. William Hernández nos dice por aquí, la DGI, la DGI colaboradora con la falta de institucionalidad al prorrogar la fecha para sacar el marbete ¿Se permite que lo saquen hasta el 31 de este mes? ¿Hasta cuándo seguiremos apoyando la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas? Totalmente de acuerdo con William Hernández. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y chance y prórroga y prórroga y prórroga. Y así es que los dominicanos van a entender que hay que cumplir las leyes. No, si se prorrogó, o mejor dicho, si se dijo que era hoy la fecha límite, ya, ya. ¡Carajo! Apoyando lo malo. Totalmente de acuerdo con William. Así mismo es. Nildia, desde la urbanización, los maestros nos envía un texto evangelio amplio. Gracias. ¡Qué bien! Vamos a ver esta imagen que nos hace llegar por aquí el doctor. Vamos a ver. ¡Caramba! Se ha extraviado esta, esta perrita. Vamos a ver estas imágenes, señor director. Primero, si sí, de este video, de esta persona que se ha encontrado esta llave inteligente... Eh, vamos a ver, mírenlo ahí, esta persona se le ha extraviado esta llave inteligente Y el video se observa señor director, la persona, Colóqueme la foto de la persona que se le encontró Mírenlo ahí, este fue este fin de semana, así que puede llamar al teléfono 849-357-2577 la persona que se encontró esa llave inteligente, mírenlo ahí, este señor, si lo conocen, él se la encontró, sé que la va a devolver porque no va a hacer nada con eso, y va a ser recompensada, ¿eh? Con dos mil pesos, dice por aquí la persona, porque está buscando su llave. Así que llame, o si usted conoce a esa persona, mírenlo ahí, dígale que él le va a agradecer para que le devuelva su llave, y por ello le va a dar dos mil pesos, y que llame al teléfono, 849-357-2577. Así que se lo va a agradecer. De igual manera también el doctor Armando Polanco, mi amigo el doctor Armando Polanco, me envía la foto de su perra, mírenlo ahí, de su cachorra, que también se ha perdido. Mírenlo ahí, es una lobo siberiano, así que se le llama, creo, a su perrita. El doctor Armando Polanco, mírenlo ahí, nos envía la foto de su perra, Dice que pueden llamar al 829-986-5221. Repito, 829-986-5221. Comuníquese con el doctor Armando Polanco, que también va a ser gratificado, recompensado. Necesitan este su mascota. Ella está triste porque se fue de su hogar, no sabe cómo llegar pero más también la familia del doctor Polanco, porque la han hecho parte de ella y forma parte de su familia. Así que una vez más, 829-986-5221, llama al doctor Armando Polanco, si usted ha visto este animal, su perrita, y devuélvasela porque él también le va a recompensar. Muy buena ratificación, ¿eh? Muy bien, vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Este fin de semana, Alianza País estuvo proclamando a sus candidatos, realizó el acto de proclamación de sus candidatos a nivel municipal y distrital, una actividad realizada en el Club de Profesores, así que ahí está el acto de proclamación de las candidaturas municipales y distritales, que contó con la presencia, repito, del máximo líder de ese partido, Guillermo Moreno. Ahí vemos parte de los candidatos y Guillermo aprovechó el escenario, la ocasión para atacar al gobierno ¿eh? en sus aspiraciones. Escuchemos entonces. ¡Adelante! El PRD ha sido y es el partido más corrupto que ha dirigido el Estado Dominicano. Han ido al Palacio Nacional y a los ministerios a enriquecerse. Y como ustedes saben y lo sabe el pueblo dominicano, este gobierno, este gobierno ha secuestrado la justicia, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y ha creado... ...en favor de todos esos ladrones... ...ha creado un régimen de impunidad... ...por eso... ...por eso... ...Alianza País tiene el compromiso irrenunciable... ...de investigar la corrupción... ...de llevar los corruptos a la cárcel y de recuperar todo, todo lo que esos ladrones le han robado al pueblo dominicano. Bueno señores, ahí están los ataques de Guillermo Moreno en la proclamación, los ataques contra el gobierno y contra el partido de gobierno en medio de la actividad realizada aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer en la proclamación de las candidaturas municipales y distritales por parte de Alianza País. Aunque Guillermo Moreno su origen viene del PLD también, porque Guillermo eh, fue, si no mal recuerdo, fiscal del distrito en el gobierno de Leonel Fernández. Viene del PLD también, pero bueno, eso es... Así es la política, señores. La ADP en el, día de, en el día de hoy convoca una rueda de prensa para rechazar los planteamientos formulados días atrás por la Junta Regional de Educación, que encabeza el señor Rafael Soriano, donde ellos rechazan, la Junta eh, Regional de Educación rechaza los paros, las paralizaciones que ha estado ejecutando la ADP. Y a través de la lectura de un documento expresaron su descontento ante esas paralizaciones. Pues en el día de hoy la ADP responde al planteamiento de la Junta Regional de Educación. Escuchemos en voz de Sisto Gavín. Adelante. La Asociación Dominicana de Profesores ADP...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 Como siempre, dando la cara y de frente y apoyando al pueblo en una educación, en la lucha por una educación de calidad. Rechazado, rechazando, ¿verdad? La ADP, los planteamientos formulados la pasada semana por la Junta eh, Distrital de Educación, la 07, e incluso veíamos ahí cómo... Eh, Sisto Gavín calificaba al señor San Rafael Soriano de títeres por parte del Ministerio de Educación, según él, porque se prestó entonces para eh, darle lectura a ese documento. Miren, de los hechos lamentables este fin de semana y que condenamos, es el hecho donde un zapatero, un señor de 60 años, José Manuel de la Cruz,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 Malditos malnacidos. Yo creo que definitivamente, carajo, en este país se debe de hacer una, una reformulación constitucional de los derechos humanos, de la justicia. Porque ese tipo de persona que está ahí, investigue lo que pasa en China con ellos. ¿eh? Investigue lo que pasa por allá, en otros países del mundo, que hemos visto muchos videos que lo suban a las redes sociales, lo que pasa públicamente en una plaza con ese tipo de gente. ¿Eh?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 se suicidó el señor Daniel Antigua, de 40 años. Decidió o fue encontrado ahorcado eh, una, so una soga al cuello, 40 años. Este señor vivía en la calle E del sector 24 de abril y él dejó esta carta también. Ahí está parte de los pronunciamientos en la carta. Dice, no me busque ni me... Eh, bueno, la vida... Bueno, prácticamente no entiendo, pero hay esta parte de lo que dejó justificando. Dice que ya no aguantaba más y por qué se ahorcó. Caramba, qué pena, qué triste. Vamos a escuchar entonces qué dice tanto su pareja eh, y también la madre de este hombre. Adelante. Sí, todito la gente decía para que cada cualquier cosita decía que se iba a ubicar. Sí. Pero aún cuando de, vivía con usted también avanzaba. Cuando él estaba pequeño también lo decía, <risa> que él tenía como 10 como años. Pero él tenía algún tipo de problemas mental o No, él no tenía problemas mentales, no. Él, él trabajaba muchísimo, construcción. Sí. ¿Cómo se siente estar con su mamá? Triste, con el alma partida. Único varón que tenía. También me mandaron a buscar cuando lo encontraron. Fueron los niños míos que lo encontraron. Uh -huh. Fueron ellos dos que lo encontraron. Cuando me fueron a buscar ella estaba guindando. ¿Dónde? en la casa? No, en la casita mía, allá abajo. No. Ahí nosotros vivíamos, ¿no? Pero que tú me decías que él siempre decía que, iba a ser... ¿Que si iba a caen. ¿Te amenazaba. que iba a hacer? Siempre, siempre. Desde muchachito, le pueden preguntar a la mamá y siempre le decía que si bajo a caen. ¿eh? siempre. Pero nunca te dijo el motivo ¿por qué? No, no. Cualquier problema, eh, discutía con cualquiera y de una vez decía que si bajo a caen en la vida de ustedes como ustedes como ustedes convivían o sea tenían el tiempo discutíamos como pareja normal sí pero estábamos bien entonces ¿cómo, cómo, ¿qué como pasó ayer no ayer no pasó nada ayer yo estaba estábamos bien ayer ni siquiera discutimos porque pasó el día aquí haciéndole un trabajo a ella y después bajo para allá abajo y entonces como los niños fue que te dijeron sí y el otro fue que lo encontraron cuántos niños ustedes tenían dos Bueno, desde aquí nos unimos al dolor de esa familia y lamentamos que este hombre ha tomado, haya tomado esa terrible decisión de quitarse la vida. Miren, quien el único que tiene la potestad para que decida ya cuando nosotros no podemos seguir viviendo es el Todopoderoso. ¡Qué pena! Miren, el comerciante y empresario Juan María García denuncia que un empleado le estaba robando mercancía le estaba llevando bebida desde hace meses. Ahí está, se presentó al cuartel Juan María para presentar esta denuncia justamente contra Kelvin, es empleado. Veamos. Bien, estamos aquí en el cuartel, lógicamente anoche nosotros en el día de ayer eh, detectamos una irregularidad con un empleado nuestro del almacén del mercado público, donde este empleado más de tres meses sacando una mercancía, llámese eh, whisky, diferentes variantes, eh, guaylego bucana, eh, del chiva y ron de la marca Brugal. Ciertamente que lo, había un tipo de sospecha y le dimos seguimiento y ayer en el día de las 11 de la mañana, eh, ya tenía preparado, siendo empleado, tenía preparada una caja con varias unidades de, de ron para llevársela. Más aún también tenía un medio saco de arroz que había comprado y dentro de ese arroz tenía una gran cantidad de unidades de ron para llevársela. O sea, pero no obstante, lo, lo importante no es lo que ahí se iba a llevar ayer, sino que tiene tres meses sacándonos de los diferentes eh, whisky y vendiendo a amistades en la calle y a colmaderos entonces estamos aquí, ya pusimos aquí la denuncia para hacer la investigación del este lugar porque realmente entendemos que hay unos colmaderos y amistades de él que están envueltos también como cómplices donde él sustraía la mercancía y se la vendía a esas a esa amistades que tenía en la calle entonces nosotros esperamos de que tanto la fiscalía como la policía realmente como siempre hagan el trabajo para, para aclarecer realmente esta situación, para que se tome medida y que los empleados que trabajan en los diferentes negocios realmente traten de mantener su empleo sin tener que dañar ni maltratar a su empresa donde trabaja porque va en el detrimento de la empresa y lógicamente de esa persona que es un mal y un concepto que se le vende a la sociedad por tal razón nosotros apelamos de que el caso sea aclarado lo antes posible. En la calle Libertad, esquina Lu Gregorio Luperón, hay una avería desde hace meses, desperdicio y desperdicio de agua potable, atención Juan Carlos la Antigua, director de INAPA aquí en San Francisco de Macorís Libertad con Gregorio Luperón constante derrame de agua vamos a ver qué dicen algunas personas en esas inmediaciones, adelante Siempre está así, siempre, siempre está, está. Se Eso es la zapatilla Se Eso es la zapatilla que se la arreglen. Se daña, se daña. Hay pérdidas de agua. Pero muy meses no, años tiene eso ahí. Este, este. Nada que le dicen a ellos y ellos no acuden a reparar nada. Esto es así que está. Este país está que manga por hombro. Claro, porque eso hay gente que necesita esa agua que se está botando ahí. Incluso eh, eso tiene como. Dos años, tres en eso. Ellos estaban reparándolo, pero yo no sé qué pasó. Que la arreglen, porque eso, esa, agua, esa agua es un desperdicio, le puede de, para, eh, ¿A, otra a otra persona, porque eso, eso no se puede. Eso está desde de, de hace mucho años, tiempo, años? año a año, botando agua ahí. Agua. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que hay nada para que venga a resolver eso. La agua es muy valiosa, eso es vida, que arreglen eso, se está desperdiciando. Libertad con Gregorio Luperón Juan Carlos, su brigada por allá Por favor, vamos a solucionar esto Que de la misma manera también Vamos a resaltar ese trabajo ¿Eh? Eso se va a arreglar de manera eficiente Ojalá y que sea así No hay tiempo para más, gracias por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa A partir de las 12, la fuerza informativa Sobre todo